Una experiencia genial, muy contentos. Eh, me ha llamado muchísimo la atención porque hay muchísimas chicas que han participado para que luego digan que las mujeres no trabajamos en esta, en esta profesión dentro de la ciencia de la ciberseguridad. Encantada con todas. La organización muy bien, nos han tratado muy bien, genial y una experiencia para repetir. Mucha gente, hemos conocido mucha gente diferente, o sea que encantado. Eh, además está guay porque hablaron de temas que nosotros hacemos en Ceresco y te confirman las ideas que haces, que mola. Ah, muy bueno, para repetir, sin duda. Ha sido un auténtico placer estar eh, hoy aquí dando esta ponencia sobre las técnicas de análisis de inteligencia y su aplicación a la ciberseguridad. Lo he disfrutado muchísimo, lo he pasado fenomenal. Por eso desde Vía Idea la verdad es que ha sido un placer y seguirá siendo un placer apoyar esta iniciativa en los próximos años, que seguro que vendrán, y también pues, seguir prestando los servicios que ofrecemos desde siempre relacionados con la ciberseguridad y la inteligencia a todos nuestros clientes.